En el año 2009, Venezuela llegó a tener 32 millones de teléfonos celulares activos. En el segundo trimestre del año 2019, según cifras oficiales, Venezuela tiene 20 millones de teléfonos activos, una caída de 12 millones de equipos. Además, ocurre en paralelo a una contracción económica sin precedentes en nuestro país. Venezuela tiene menos gente conectada a internet de la que lo estaba hace dos, tres o cuatro años. Es decir, ni siquiera fue que nos estancamos, sino que empezamos a caer. En este fenómeno se juntan varias cosas. Primero, una migración masiva. Más de 4 millones de venezolanos están en el exterior. Pero no fue que cuatro millones de venezolanos se llevaron 12 millones de teléfonos. El efecto más importante acá es el empobrecimiento de la población. Un ciudadano en Venezuela con un salario regular, un salario mínimo, no puede comprar un teléfono nuevo. Esa situación ocurre en cualquier país de América Latina en este momento. Cualquier salario mínimo de un país del tercer mundo alcanza por un teléfono, aunque sea de gama baja. Pero en Venezuela no. En Venezuela con salarios de 4 dólares al mes en este momento es imposible. Eso hace que la gente no pueda reponer equipos dañados, equipos viejos o equipos robados y por eso disminuye tanto. Luego tenemos el asunto de los servicios. Los servicios se han recortado en algunas localidades. Hay zonas que antes tenían señal y que ya no, justamente porque el Estado obligó a estas empresas a controles de precios, a problemas para importar equipos, a renovar, a actualizarse y todo eso se paga. Venezuela está menos conectada que antes y, sin embargo, la infociudadanía venezolana resiste, comparte contenidos, utiliza WhatsApp, utiliza redes sociales. Los venezolanos damos fe de vida en línea de que todavía existimos, pero somos menos. Así que tenemos que trabajar para incluir a más personas. Una agenda digital en Venezuela pasa por también cambiar las lógicas de mercado, por la apertura, por la competencia y por la capacidad de que los ciudadanos venezolanos vuelvan a tener salarios dignos para comprar y conectarse. Soy Luis Carlos Díaz, y más análisis como este los puedes obtener en patreon.com/slash naki Luis Carlos.